viernes de la veintitrezava semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 39, al 42. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. porque ves la paja en el ojo de tu hermano? Y no la viga que llevas en el tuyo ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita Saca primero la viga que llevas en tu ojo Y entonces podrás ver Para sacar la paja del ojo de tu hermano Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús. En consonancia con la sección anterior, el discípulo está llamado a vivir una vida radicalmente comprometida con la propuesta de Jesús. A Jesús no le preocupa solamente el cambio del corazón de cada persona, además de eso le preocupa las relaciones humanas, porque en las relaciones de unos con otros es donde se verifica si efectivamente el corazón de una persona es bueno. Cuando el corazón es bueno, contagia bondad. Y la bondad, como la felicidad, no se impone mediante órdenes y mandatos, se contagia. Convivir con una persona de buen corazón es el mayor regalo que nos puede hacer la vida. A través de la serie de comparaciones de la primera parte de este pasaje, Jesús hace ver que en su seguimiento, la mediocridad y la falta de autocrítica, constituyen el principal obstáculo para la instauración real y efectiva del reino. Por eso dice Jesús, ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que llevas en el tuyo? Si no, seríamos hipócritas. Son recomendaciones relacionadas con la ley del amor que ayer nos daba Jesús. El que se tiene por guía de beber bien, el que quiera pasar de discípulo a maestro lo mismo. Si lo único que ven son los defectos de los demás y no los propios, mal irá la cosa. La maldad del corazón ciega a la persona y, y un corazón ciego no contagia sino ceguera y desorientación.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 Usano. Todos los que en la vida tienen la misión de guiar, como padres, educadores, dirigentes sociales, sacerdotes, son los más directamente responsables de tanta desorientación que a diario precipita a tantas personas en la oscuridad, la desesperanza, la desorientación, que fácilmente vemos los defectos de nuestros hermanos, ¿Y qué capacidad tenemos de simular los nuestros? Eso se llama ser hipócritas. Por eso se nos ocurre hacer de guías a, a de otros, cuando los que necesitamos orientación somos nosotros. Y queremos hacer de maestros cuando no hemos acabado de, de aprender. Y nos metemos a dar consejos y, y corregir a otros cuando no somos capaces de enfrentarnos sinceramente. ...con nuestros propios fallos, hagamos hoy un poco de examen de conciencia, no tendemos a ignorar nuestros defectos, mientras que estamos siempre alertas para descubrir los ajenos, cada vez que nos acordamos de los fallos de los demás, con un deseo inmediato de comentarlos con otros, deberíamos razonar así, y yo seguramente tengo fallos mayores... Y los demás no me los echan en cara continuamente, sino que disimulan. Eso se llama hipocresía, uno de los defectos que más criticó Jesús. Nos iría bien un espejo limpio donde mirarnos. Este espejo es la palabra de Dios, que nos va orientando día tras día, para ejercitar una saludable autocrítica en nuestra vida. Quien se fija en los defectos del otro, es atacado en su persona misma. Esta actitud es la de un hombre alienado, la de un hipócrita, de ceguera inconsciente sobre sí mismo. Y lo peor de todo es que siendo ciegos, van decretando pequeñas pajas en los ojos de los demás. Vamos como ciegos por la vida, sin darnos cuenta de lo que nos pasa. Que el Señor los bendiga.